¡Hola! Dentro del aula virtual de nuestra asignatura tenemos la posibilidad de añadir un aula virtual en la que poder celebrar clases en línea con nuestros alumnos. Aquí vamos a ver cómo crearla pero sobre todo cómo utilizar las herramientas que tiene para hacer un poquito más dinámica esta clase. Como en casi todo cuando queremos hacer algún cambio en el aula virtual lo primero que vamos a hacer es activar edición de manera que nos aparezca al final del todo el desplegable con la posibilidad de agregar una actividad. En este caso vamos a elegir Blackboard Ultra para que se cree ya nuestra aula en línea. En el nombre de la sesión podemos dar el que queramos, pues por ejemplo, eh, decir el nombre de la asignatura, que, a qué día corresponde o el tema que tratemos en ese momento, porque también lo que podemos hacer es dejar enlatada esa clase, que los alumnos que no hayan podido acceder o que quieran repasar puedan verla luego después, por lo tanto, pues eh, dar un nombre significativo. Podríamos también añadir una descripción. Si queremos que la vean los alumnos, marcaríamos la casilla para que se muestre la descripción en la página del curso. Si no queremos poner nada, no es necesario. En el siguiente apartado sí que es importante marcar desde cuándo queremos que esté activa esta aula. En principio, si queréis realizar algún ensayo, ir subiendo algún documento, porque algunos tardan un poquito en convertirse, pues poner una hora que os deje entrar con comodidad, eh, recordando que eh, hay 15 minutos previos a la hora que nosotros podamos en, las, en los que la gente se podrá ir uniendo. En duración, yo siempre os aconsejo que pongáis un poco más de tiempo del que realmente queréis estar en la clase, eh, si fuera por ejemplo hora y media, si queréis ir subiendo cosas mientras eh, pueda haber dudas, si se alargue un poquito o no, pues bueno, pues eh, siempre pone un poquito más de tiempo o dos horas o dos horas y media. Si quisiéramos crear estas salas para tenerlas eh, abiertas de manera indefinida, por ejemplo, para que los alumnos puedan trabajar con grupos, en ese caso elegiríamos duración del curso. Yo ahora mismo voy a marcar dos horas y media. Otra opción interesante sería la de permitir el acceso a una persona invitada. En este caso podría ser un profesor con el que quisiéramos ponernos de acuerdo estos días y que no estuviera cargado en nuestra asignatura, porque lo que le da es un enlace directo para acceder a esta sala sin necesidad de tener que pasar por el curso. En este caso vamos a poner que el rol del invitado sea participante, que es el mismo que suelen tener los alumnos, para ver luego cómo lo podemos cambiar. En calificación, salvo que vayáis a poner notas y asisten y tienen alguna intervención, no haría falta poner nada. En los ajustes comunes del módulo sí que hay una opción interesante que es modo de grupo, que podríamos hacerles salas para que ellos se comunicaran estos días, pero lo veremos en otro videotutorial. Y las restricciones de acceso tendrían que ver con estos grupos. En finalización de la actividad tampoco sería necesario poner nada, ni en marcas, ni en competencias, salvo que vosotros hayáis añadido algunas y queráis enlazarlas aquí. Por lo tanto ya daríamos a guardar cambios y regresar al curso y ya se crearía esta sala. Por defecto sabéis que todo lo que añadimos queda abajo del todo. Si quisiéramos que los alumnos... Eh, lo visualizarán con facilidad, lo podríamos subir arriba del todo. Sabéis que pinchando y arrastrando podríamos subirlo o simplemente haciendo clic por pues si acaso se nos escapa al arrastrarlo lo pondríamos pues después del, del recurso de comunicación y ya nos quedaría en la parte superior. En este caso tanto profesores como alumnos podrían acceder a la sala virtual simplemente pinchando sobre el nombre y después, pulsando el botón, unirse a la sesión. En este caso, nosotros vimos que creábamos un enlace para invitado, que sería lo que aparece aquí abajo. Luego, si quisiéramos enviárselo a la persona que queremos que se una sin pasar por el curso, pulsaríamos copiar el enlace y se lo enviaríamos por correo o por otros medios. En este caso lo que yo voy a hacer es abrir otro navegador como si fuera esa persona invitada que lo único que tendría que hacer es pegar en la barra de direcciones el enlace que le hemos enviado. Pulsando Enter ya accedería a esta sala. Lo primero que le va a preguntar es con qué nombre desea unirse y pulsaría el botón. La aplicación le pediría permiso para acceder tanto al micrófono como a la cámara web. En este caso se podría marcar la opción de recordar esta decisión para que ya no nos lo, pueda, para que ya no nos lo vuelva a preguntar, sino que directamente acceda, le daríamos a permitir y eh, nos reitera si permitimos usar el, el micrófono, le decimos que sí y aparecerá una prueba de audio. En este caso vemos que nos dice que suena estupendamente, por lo tanto diríamos que sí que funciona. Eh, lo mismo ocurre con la cámara, podríamos marcar para que recordara la decisión de acceder a ella sin necesidad de pedir permiso y le daríamos a permitir. En este caso pues veríamos que sí que nos estamos viendo bien, le diríamos que sí que funciona y ya en principio, la aplicación, si nosotros lo indicamos así, tendría acceso tanto al micrófono como a la videocámara. Ya veremos que por defecto vamos a entrar sin tenerlos activados. En este caso, tendremos la posibilidad de que nos muestre un pequeño eh, videotutorial. Lo que nos dice es qué herramientas nos aparecen en el menú de la izquierda y de la derecha. Yo lo voy a decir más tarde porque lo vamos a enseñar luego nosotros para profesores. Eh, aquí nos dice qué ayudas hay y bueno, pues por defecto vemos el espacio que tenemos. En este caso, como decíamos, vamos a tener eh, cerrado tanto el micro como la videocámara y tenemos la posibilidad de pedir turno de palabra al moderador de la sala. Si nosotros en el menú de la derecha abajo pinchamos sobre el desplegable, Podemos eh, ver si, eh, si ha si escrito algo en el chat o las personas que están conectadas en este momento. De momento estoy yo sola porque todavía no he entrado como profesor ni ha entrado nadie más. Por lo tanto, lo que voy a hacer es volver al otro navegador a desempeñar el rol como profesor. Por tanto, como profesor voy a elegir unirme a la sesión. En este caso a mí no me pide acceso al micrófono o a la videocámara porque ya eh, le di permiso en su momento y bueno, pues vemos que accedemos. Si quisiéramos eh, o en este caso sí que es importante darle a la opción de compartir el audio para que nos oigan los alumnos, los alumnos en, este, en caso, este caso como, caso, como nos, crearía nos crearía ECO, eco? Yo lo quito para que no interfiera en la grabación del video tutorial, pero bueno, es importante recordar que esto tendría que estar activado si queremos que nos escuchen los alumnos y podríamos activar también la videocámara. En este momento si decimos compartir vídeo, nosotros nos veríamos aquí en pequeñito, pero si yo eh, visualizo como un alumno, vemos que se nos ve bastante grande. Entonces, pues bueno, si no nos gusta la opción de vernos así tan en grande en vídeo, desconectar eh, la opción de compartir ese vídeo. Nosotros como profesor tenemos más opciones que los alumnos. La, la primera y más importante después de activar ese micrófono sería que si nosotros queremos enlatar esta clase o que quede grabada para que los alumnos la puedan consultar más tarde, no se nos tiene que olvidar pinchar en iniciar grabación. Con esto lo que haríamos es que una vez que se saliera del aula, eh, pues en un tiempo prudencial se cargaría ya lo que es la, la grabación en lugar del acceso a la sala. Eh, si tuviéramos algún problema o quisiéramos eh, consultar la ayuda, pues podríamos dentro de estos menús. Eh, lo siguiente interesante que tenemos va a estar en el menú de la derecha en el caso del menú de la izquierda se desplegaba en la parte superior y el de la derecha se despliega en la parte inferior si lo pulsamos lo primero al igual que los alumnos veríamos eh, un chat eh, con las personas que haya conectadas en este caso si yo quiero hablar con los alumnos les diría por ejemplo hola alumnos y pulsaría enviar de manera que voy a entrar ahora con el rol de eh, alumno o eh, participante vemos que se nos crea un globito eh, avisando de que hay un mensaje en este caso yo vería lo que ha escrito el profesor y podría en este caso eh, responderle al profesor entonces eh, en este caso, entraríamos en el chat y le diríamos, por ejemplo, buenas tardes. Pulsaríamos Enter, se enviaría y vemos que le aparece nuestra respuesta también al profesor, que es el menú que yo tengo abajo. Algo interesante, vamos a pensar que nosotros, eh, en lugar de querer hablar con todos, queremos hablar con los moderadores. pulsaríamos aquí. O, si quisiéramos hablar con una persona determinada, Dentro de los participantes nosotros podríamos eh, seleccionar alguno y en los tres botoncitos que aparecen en el lado derecho podríamos elegir la opción de enviar un mensaje de chat. De manera que si yo a él le digo este mensaje es privado, solo le llegaría a él, ¿vale? solo llegaría a la persona que, eh, con la que he lanzado. En este caso, como somos dos, pues tampoco nos da para mucho juego, pero bueno, pues a veces si queremos decir solo algo particular a un alumno, pues esta sería la opción. Hay que recordar que de nuevo tendríamos que volver al chat con todos para poder escribir a todos y que puedan visualizar nuestros mensajes. Entonces, cuando si pasamos de una persona concreta al grupo, tener cuidado con esto. Otra de las opciones que teníamos cuando teníamos el listado de participantes en esos tres puntitos que nos aparecían en la parte derecha del todo del participante es la posibilidad de cambiarle el rol. ¿Para qué nos puede servir esto y por qué puede ser interesante? Pues por ejemplo en las clases de especialidad en que los alumnos queremos que presenten ellos algo. Entonces en ese caso cambiaríamos su rol y pulsaríamos convertir en presentador. De esta manera, este usuario ya podría subir una presentación y compartirla con todos los demás. Si somos profesores, ¿cómo haríamos esto? ¿De compartir contenidos con los alumnos? Bueno, pues tendríamos que dar al siguiente icono, el que pone compartir contenido. Y en este caso tenemos varias opciones interesantes. Uno sería compartir una pizarra en blanco, en la pizarra lo que podríamos hacer es escribir lo que quisiéramos o escribir cualquier texto, figura, etcétera. Otra de las opciones que yo tengo es compartir aplicación o pantalla. En este caso, si pulso sobre ella, veremos si queremos compartir toda la pantalla, la ventana de una aplicación o una pestaña de Chrome. En este caso yo voy a decir que toda la pantalla, para ello habría que pinchar sobre el icono de la ventana que nos aparece y pulsar compartir en este caso ya estaríamos compartiendo nuestra pantalla aquí se ve un poco grande porque estamos visualizando lo mismo casi hasta el infinito pero me serviría para enseñarle a los alumnos por ejemplo si yo estoy en otro curso y quiero decirles que les he creado una actividad y cómo pueden ir a ella o si quiero acceder a una presentación, por ejemplo, que yo tenga en Genial y se la quiero explicar fuera de lo que es el aula, yo podría compartir mi pantalla, estar explicando en qué consiste esta actividad o qué se ve en esta página web, ir navegando por ella y los alumnos lo verían en tiempo real. En este caso yo voy a salirme de aquí. Vamos a volver a nuestra sala y ya de vuelta en el curso pues lo que tendría que hacer es pulsar este icono para dejar de compartir esa aplicación y volver a la sala normal eh, esto podría resultar muy útil si queremos que algún alumno nos haga una presentación por ejemplo en la asignatura de especialidad en la que lo primero que haríamos sería en asistentes como hemos dicho en esos tres puntitos convertirle en presentador, cosa que nosotros habíamos hecho antes, de manera que él pueda subir eh, o compartir eh, su pantalla para enseñarnos esa presentación. Otra de las opciones que tiene la plataforma es la de compartir archivos. Si nosotros pulsamos sobre compartir archivos, podríamos pulsar eh, sobre el botón de agregar archivos con lo cual podríamos ir navegando hasta encontrar el que quisiéramos. Hay que recordar que los que permite la aplicación son PowerPoint, PDF o de imagen. En este caso yo tengo una imagen, le daría a abrir y vemos que tarda un pelín en cargar. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque si el archivo es muy grande no nos va a dejar subirlo. Si supera eh, 60 megas y además si subimos una PPT va a perder las animaciones. Con lo cual casi lo mejor es subirlo como PDF. Otra de las opciones sería arrastrarlo, por ejemplo, si yo lo tengo en mi Finder y son unas instrucciones que yo les quiero dar para algo, eh, cogería este archivo, lo arrastraría hasta que se pusiera verde y lo soltaría. Vemos que este tarda un poquito más en cargarle y eso que son solo dos paginitas, por eso os decía antes que si queréis subir contenido al aula lo hagáis con un poquito de tiempo pues para que no se demore. En este caso si yo quiero enseñar cuál es la imagen lo marcaría y pulsaría en compartir ahora. De esta manera, pues, por ejemplo, puedo poner un código QR o lo que sea. Eh, podría también escribir sobre la imagen si quiero remarcar algo. Eh, podría borrar lo que he escrito, escribir un texto y demás. Si quiero cambiar de archivo, en este caso le daría a dejar de compartir, que aparece en la esquina superior derecha de esa imagen. Y podría compartir, por ejemplo, el enunciado de la actividad pulsando sobre ella y abajo en compartir ahora en este caso se irían cargando las páginas que yo tengo pulsaría la primera y podría ir navegando hacia adelante y hacia atrás para irles explicando a los alumnos lo que yo quisiera igual que en el otro caso yo podría hacer anotaciones o poner un dedo para que se fijen en alguna cosa que me interese señalar etcétera eh, de nuevo otra vez si quisiera dejar de compartir pues pulsaría el botón para dejar de compartir y volvería a la pantalla normal otra de las cosas interesantes que se pueden hacer son sondeos es decir si yo quiero preguntar eh, a los alumnos pues por ejemplo eh, si os viene bien conectaros el próximo día os viene bien conectaros mañana pues por ejemplo y las opciones podrían ser sí o podría ser de opción múltiple en este caso eh, yo ya lo tendría le daría al inicio y se lanzaría la pregunta de manera que los alumnos podrían contestar por ejemplo si yo ahora me pongo en el papel de alumno vemos que me aparece eh, la pregunta pulsaría mi respuesta en este caso sí y si volviera a la opción del profesor pues estaría viendo pues los alumnos que han dicho que sí o los que han dicho que, que no eh, en este caso podría hacer que se viera la respuesta o que no, de momento pues mostrar respuestas. Otra cosa interesante es si les dejo que trabajen un poquito sobre algo, pues poder poner eh, un temporizador de pues, eh, cinco minutos o de lo que fuera, poner una descripción o cosas que tienen que hacer si quiero que sea ascendente o descendente el temporizador y si quiero que lo vean todos. Una vez lo tengo configurado, pincharía en inicio y vemos aquí que ya el tiempo que les he dado empieza a contar de manera regresiva. Otra cosa, o en este caso pues voy a parar las dos actividades, otra cosa que podremos hacer es interactuar por grupos de trabajo. En este caso podría crear directamente los grupos aquí. Aunque ya, vemos, eh, ya veremos que hay una opción más interesante para crear un aula para cada grupo, si queremos que trabajen eh, sueltos de otra manera o si tenemos muchísimos alumnos no podemos hacerlo, pero si tenemos pocos sí que podríamos ir arrastrando cada uno al grupo que quisiéramos y podríamos ir haciendo así pues, eh, con todos los alumnos, pues colocándolos en, en distintos grupos. En este caso si queremos que vuelvan a la sala principal, pues de nuevo los volveríamos a arrastrar. Eh, el último icono que nos queda es el de ajustes, que en este caso lo que podría hacer es volver a configurar mi cámara y mi micrófono, pues por ejemplo, si añado un micrófono nuevo externo o demás, ajustes en las notificaciones, que eso es interesante, sobre todo tener una notificación de audio si alguien entra en la sala o si alguien publica un mensaje de chat, pues para darme cuenta que ha ocurrido ese cambio. Eh, si alguien por lo que sea no oye ese timbre que es muy tenue y quiere que aparezca una notificación emergente pues podría marcarlo también eh, y por último pues los ajustes de la sesión si quiere mostrar las imágenes de eh, los alumnos eh, para el moderador pues en este caso lo marcaría y así veríamos la foto que tiene el alumno dentro del de aula virtual también podría configurar si quiero que los participantes puedan compartir audio, vídeo, publicar en el chat o no, y dibujar en la pizarra. Y bueno, pues con esto ya hemos dado un repaso, yo creo que eh, bastante intenso, a lo que es la aplicación. No olvidaos si le habíais dado a iniciar la grabación. Si queréis que deje de, de grabar, pues eh, volver al menú de la izquierda arriba y pulsar en Detener la grabación. Eh, con esto, pues yo creo que ya tendríamos todo visto. Solo desearos que os resulte útil y, y que tengáis mucho éxito en su aplicación. Muchas gracias.